hola buenas tardes bienvenidos bienvenida a susurros de papel un paquetito pompón -pom, que me acaba de llegar de scratch si no si la seguís ahí. os invito a que os paséis por su canal porque hace unas cosas súper chulas y súper bonitas este intercambio corresponde al de pascua lo que pasa que como se demoró un poquito y mmm, como yo no lo podía mandar hasta que no cruzara el charco le dije espérate y cuando yo vuelva de bueno de las mini vacaciones esas que tuve eh, digo ya me lo manda y hoy día que día es hoy? 14 de julio me acaba de llegar mirad qué paquete más gracioso yo le quita las direcciones y paso a abrirlo con vosotros es de eva de, del canal scratch y eva eh, podéis pasaros por su canal porque ya os digo que hace unas cosas súper bonitas y además es muy ameno voy a darle la vuelta y voy a abrirla por aquí también y aquí A ver. y otra vuelta más que no estoy mareando ¿vale? así ahí pues mirad esta es la cajita mirad qué bonito así viene la cajita decorada mirad qué bonito todo esto para el reciclaje mirad que chula abro para acá y abro para acá. Y viene con un papel de seda en rosa. Mira, por aquí aparece una plumita. ¡Ah! tachan Madre mía, Eva. Qué ilusión más grande, de verdad, recibí algo así. Mira, qué bonito. Es una pasada de bonito. Voy a apartarlo, vamos sacando y voy enseñando. Vamos a ver, que lo pongo aquí, a mi vera. Voy a dejar el cuto por aquí por si hiciera falta. Mirad, viene lleno de... Como es de Pascua. De la... ¡Ay, qué graciosa esta niña, madre mía! De, de la... De las plumitas de los, de los pollos. Y de las gallinas. ¡Ay, qué gracioso! Mirad, mira, Es que lo que no se le ocurra a esta mujer, mira, Un huevecito de poliespán pintado por ella. Voy a empezar a sacar cosas. Mira, que más plumitas y por no será. Tengo un vídeo entero. <ríe> qué gracioso. <ríe> me encanta. Esta mujer que es original, como ya sola. Oh, os recomiendo que paséis por su canal. Espera, chicos. Y me voy dejar el linkado aquí en el vídeo. Mira, qué cosa más graciosa me ha hecho. ¿Veis? Es graciosísimo. No sé por qué no puedo andar para adelante. A ver, ahora. Mira, qué gracioso. Es súper bonito. <ríe> un conejito con un petito. Algo tengo dentro en la. Ah, mira la ventana, joder, no quiero acercarme a la mesa. Es que la ventana no me deja, que tengo la ventana abierta. Así que mucho lo no puedo evitar que los vecinos se enteran. mira qué gracioso. <ríe> es monísimo, qué gracioso, ¿eh? qué gracioso, ¿eh? el conejito. Más, mira igual, mira qué mono. Un conejito, qué gracioso, que lo ha decorado ella, qué gracioso. Es súper simpático. mira por aquí aparecen estrellas, más plumita mira qué bonito. Con su, ay, eh, con el sello de, de este, del que se pone con la cera calentita. No sé, no me sale ahora la palabra. ¿Marchamos? No lo sé. mira aquí pone carta. Esta la leo luego. Y este, que viene aquí atado con una guitita. Y este, se puede dar, abrir... No. Ay, ay, ay, que, voy a tener que... A ver si lo puedo pegar. Ajá. No sé, esto es un sobre. Ah, y aquí viene, ¿veis? Otra cartita. Bueno, que si se puede leer, la leo. Ay. Dice, si sí se puede leer Al final te mando en este mail Alguna cosita de primavera Así puedo enviarte más adelante Una caja bien grande Está bien, de verdad Eva Bien grande de cosas veraniegas También te mando un encargo Que me pediste Aunque en formato pequeño Adivina Bueno, no sí. sé Bueno, pues esto es con relación Y esta yo creo que es personal Así que ya luego la leeré yo Y ya hablaré con ella y mira lo que me manda Ay, qué gracioso Un conejito de estos que Para... Que se puede hacer así Pero a la vez Mira Es un boli Ay, ay Qué gracioso Mira es un bolín y es pinta en azul hola ah, qué chulo es chulísimo muchas gracias Eva me gusta un montón y las plumitas es que eres original de verdad 100% mira aquí vienen más y más plumitas y bueno y, y, y más plumitas y viene bueno con con la, con la pajita, que bueno, que siempre vosotros sabéis que están en los nidos y cosas de esas. Es chulísima, es que está súper... A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, a ver. Ay mira, me manda chuche. hay un chocolate de un pollito. Ay, muchas gracias, Eva. Ay, qué guay. Y por aquí estoy viendo otra. <ríe> un conejito de chocolate. Mmm, qué bueno. Esto es para merenda que a mí me gusta mendar siempre con, con dulces aquí vienen más estrellas de poliespán y mirad todo lo que viene bueno, pero es que reliados por aquí dentro venían las, ay, mire, ¿ves? venían las plumitas las plumitas las voy a aprovechar y esto también, claro pero bueno, mirad, ¿veis? que vienen por ahí reliadas <ríe> qué gracioso Qué bonita, original, original, ¿eh? Me encantan. ¿Qué más? ¡Ay, mira, ¡Qué guay! Me ha mandado pajitas, cañitas de estas. Estas tornasolas sí que las tengo, pero esta de Dono no la había visto nunca. ¡Qué chula! Y la de Lunarito, no sé si tengo alguna. Pero esta de Dono no la había visto. Muchas gracias, Eva. Me gustan un montón. ¡Qué chula! Muchas gracias. ¿Qué más? Más estrellitas? Y bueno, vamos aquí estando Mira, aquí aparece el primer paquetito Que voy a tener que echar esto a un lado Porque si no, voy a echar todo a un lado Que ya lo habéis visto ¿Vale? Mira, el packaging Porque es que esta niña es... Mira, qué bonito Me encanta Qué bonito Vamos a abrirlo a ver. A ver. Si no va pegado, va pegado, creo. Porque no, no sale tirando. A ver. Ah, viene pegado. Vale, vale. Es que viene pegado con esto. Ah, que lo ha sacado ya por, por fuera, pero viene envolviendo lo que es el regalo. Por eso el tirano sale. ¿Veis? mira lo que os digo. Le ha hecho un doble al papel de seda. ¿Veis? Y que así, mira, qué bonito. ¡Ay, oh, qué chulo! Oh, muchas gracias. Yo no tengo esto, mira, de J y E. Y son maderitas. Flamenco, las gafitas, qué mona, la cereza. Ay, la sandía con el bocado. Qué bonito. Pues de esto yo no tengo nada. Muchas gracias. Porque esta yo no he comprado. Qué chula. Me encantan. Y estas son las cajitas de madera que después yo reciclo. Aunque por ahí haya alguien que diga que lo ha inventado. Pero es chulísima. Qué bonita. Me gusta mogollón. Aquí saco otro paquetito. Mira, qué bonita pone. sus shine Y vamos a poner los paquetes que nos han envuelto igual, ¿eh? Con el papel de seda. A ver. Que hay que abrirlo enterito. Bueno, así. ¿Ves? Que lleva dentro otro papel. Mira, qué bonito. Qué chulo. A ver. ¡Oh! oh, qué mono! Oh, es que no lo quiero tirar porque no. O sea, que no los quiero poner. Los voy a poner aparte porque todo lo que viene de forestito y todo yo lo aprovecho. Mira, qué bonito. Me ha hecho una libretita con esta argolla. Qué chula. A ver, espera. Ahora. Qué mona de conejito. como una libretita. Qué chulo. Muchas gracias, Eva. Qué guay. ¿Veis? Tiene esto de metacrilato. Pone Feliz Pascua. ¡Ay, qué bonito! Mira este velún. ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¿Veis? Y después ya vienen hoja y separando la blanca de la amarilla, este velún. Y esta es la contraportada. Muy chulo. Muchas gracias. ¿Qué más? A ver. Bueno. Aquí. Yo voy a sacando conforme vaya saliendo. Mira, me encontré con este otro paquete que súper bien adornadito con de... a ver si lo puedo... así, ah, sí. claro que sí a ver un montón a ver a ver a ver a ver a chulo mira mira a ver a ver mira, mira, a ver a ver Oh, ay esto te lo vi yo hacerlo ay mira qué bonito lo que me ha hecho qué chulo Ah, no qué bonito mira qué chulo lo que me ha hecho está chulísimo esto se puede abrir así ¿Veis? o que, que, que se abre así o también mira qué chulo es un cajón. No me diréis que no. Y dentro, pues le ha metido todo lo que haya aparecido. Me ha metido una cajita. ¿Veis? El cajón. Se mete por aquí. ¡Ah, qué chulo! Mira, esto es como polipiel. ¡Qué bonito! Es chulísimo. Pero, pero, pero este tan me suena, este Tassel. Qué bonito, me encanta, Eva. Qué chulo. Bueno, y aquí pues la ha metido todo lo que la ha dado Qué flores más bonita. Qué bonita, Eva. Esta la has hecho tú. Mirad qué bonita. Qué bonitas son. Y yo no tengo arte para hacer flores. Madre mía. Qué bonita. Ala. Mira, qué bonita la amarilla. Y esta. Y después aquí me han dado... Ay, lentejuela. Esto. Piedrecita. Mira, está blanca. Ah, bueno, no es blanca, es azul. Más lentejuela. Florecitas de esta. Qué chula. Mira. hoy la amarilla me encantan, ¿eh? Las azules las veo... No sé, de otro de otro estilo. Pero las amarillas son... Y esta, mira esta. A ver si puedo enseñarosla. Esta rosa. Ay, qué bonita esta. Mira, qué bonita. Espectacular. Qué bonita, Eva. Muy, muy bonita. Me gustan un montón. Qué chula. Me gusta mucho. Ahí <risa> tienen una <risa> pelita que se la ha a que alguna. Mira esta, qué grandota chula, va muchas gracias, esto no vea, trabajazo, eh qué bonita, me encanta. ay, qué bonita la rosa, me encanta eh y la amarilla también, y esta es muy grande, indice que no que ahí no, a ver, esta aquí ¿eh? ay, qué bonitas, son, son preciosas, bueno, y la lentejuela en rosa y en azul metalizado y también viene en mi estrellita, mira <risa> qué chula, me encanta, muy, muy bonita las flores son preciosas, y la maleta me ha encantado, eh qué chulada, la maleta no, el cajón este que tú lo puedes hacer, a ver, le puedes poner un, un diorama ahí dentro y lo dejas abierto encima de cualquier mueble y por aquí, veis, se ve, quedaría así es chulísimo. Mira qué bonito. Tiene tuto en, en su canal, ¿eh? Que yo lo he visto. Me encanta. Qué bonito. Súper, súper fresco. Me encanta. Vamos a seguir viendo. A vale. ver. Mira. Aquí tengo otro. Que viene igual que el que hoy se me monta, Así como el papel de seda. Mira qué bonito. Con el chico, ¿eh? <coughs> ¡Hala! Qué bárbara. Y mira lo que me ha metido. Hala. Qué bonito. Mira. Me ha metido unos sellos de... De silicona. Súper chulo. De bebé. Ay, qué chulo. Muchas gracias. Qué bonito. Son muy bonitos. Muy chulos. Y esto lo guardo. Lo pongo aquí. Para quitarle las cosas. Qué chulo. Qué bonito. Vamos a ver. ¿Qué más? Ah, mira. Ay, qué bonito. Mira, qué gorrito hace ella. Qué mono para decoración, para los tassels. Mira, estos gorritos también lo hace ella y también lo he visto yo como lo hace en su canal. Pasaros por allí porque lo tiene. Mirad. el el packaging es súper chulo. Mira qué bonito. Ah, y este viene. Mira, la puesta eh, son clips y el otro pues para que tú mira qué gracioso con el conejo para, son colgantes por eso lleva mira veis que son colgantes y estos tres colgantes y tres clips que bonito yo lo he visto como lo hace en su canal tiene tutor pasaros scrap si, ¿sí? Eva pues bueno vamos a ver aquí tengo otro otro paquetito envuelto de la misma manera vamos a ver ay, oh, que chulo a ver mira la florecita lo ve ahí Ay, qué chulo. Mira, me ha mandado dos marquitos polar hoy. Yo esto lo utilizo mucho, ¿eh? Y hoy, mira, me ha mandado troqueles. Mira, Eva, que, que muchísimas gracias, de verdad. Mira lo que me ha mandado. Me ha mandado tres troqueles: dos de círculo y este de super tag. Qué guay. Yo esto tampoco tengo. Muchas gracias, Eva. Y esto, para quitar la florecita y guardarlo que hay un montón de paquete pero un montón mira, vamos a abrir, este, que mira cómo viene con purpurina de cabecita de Mickey, qué guay Edery especial, Qué chupo. vamos a ver lo que es a ver si lo puedo abrir a ver, a ver, a ver, para que no se salga la bolita ni lo dejo voy a ver si puedo sacar lo que es el paquete y dejar el lentejorío ahí y luego lo, lo pongo en mi cajita, mira, sí. lo he puesto ahí y mirad, no se lo pierdas vamos a ver, ¿no? Uy, las plumas. Uy, las plumas. Tengo el tirado puesto este, Se rompe para que esta pelicera. Y vamos a ver. Ay, mirad, qué bonito. Esto tiene una trabajera impresionante, ¿eh? Ya os lo digo yo. Uf, qué bonito. Es precioso. mira aquí tiene un sobrecito que va con un velcro. ¿Veis? Y aquí dentro lleva... Una tarjetita que pone love, veis son sobre, ¿eh? desde más grande más chico. Aquí hay otro sobre, ¿veis? Que lleva. Ay, mira. Got time. Sunshine. Este cangrejito tan salado. Y aquí. Ay, a ver si puedo. No, es que creo que es una taza No, es un cubito y una pala Mira, qué chulo Son súper chulos, muchas gracias Eva Me gustan Qué chulo Este es otro ¿Veis? Que lleva tag Mira Thank you Happy day La gafita Este Y este Y son tag y viene metido en este sobrecito. Mira qué chulo. Esto está muy guay. Es como una loade, pero hecha de sobre. A ver si sí. es que no estaban así. Estaban metidos así. Ahí. Y esto que se le ha despegado que debería de estar por aquí. A ver, espera. Ahí. Ahí. ¿Veis? Mira qué bonito. Con la tabla de surf. Es chulísimo. Y este a su vez es otro sobre más grande. Que se abre para acá. Uy, qué ingenio. es una obra de ingeniería. Y mira Qué guay. Mira, qué bonito. Ay, me encanta. Y este. Y esto. Que son velum. Son mmm, papeles de velum. Ay, este qué bonito. Beautiful este que bonito es ¿eh? mira mira que velo ay este es que todos llevan brillo ay qué chulo ay este también que bonito Eva muchas gracias son preciosos que bonito son súper chulos muchas muchas gracias Eva que bonito Oye, y el, el, esto es precioso. Me ha encantado la forma de... Este, te lo copio. Porque me gusta mucho. Madre mía, nunca lo había visto de esta manera. Vamos, a mí nunca, nunca he visto nada así. Qué bonito es. Está hecho sobre grande, sobre chic, sobre mediano, otro más chiquitito y este cuadradito. Y es súper bonito. Y este que no se quiere quedar. Bueno, ahora le echamos, claramente lo pegaré Mira qué chulo, no, lo he ya, Porque si no me eh, va a, a perder Así que Le echo el pegamento ya Y lo pongo ahí Mira, qué bonito Es que es súper bonito, eh Y esto lleva un, un trabajo nomás. más que pegarle todo esto Me ha encantado Es que me ha encantado Mirad por detrás Me ha encantado O sea, tú le puedes seguir poniendo sobre Pues igual la he puesto por ahí Ahora yo puedo coger Y pegarle otro encima Y hacerlo igual Por ambas caras Precioso Qué bonito, Eva Tía, me ha encantado Muy, muy bonito Muy bonito Y esto es que que estaba aquí Que luego lo sacaré ¿vale? Que viene con un montón de piedra Oye, me gusta mucho esto Esta idea me ha gustado mucho, Eva Sigo sacando Mirad lo que me encuentro aquí esto es una carterita está cosido con ella lleva tul tela y cartón y es super shaker es super shaker llena de de cositas de estas de, se mueven eh están súper bien lo que pasa es que del traqueteo y tal me encantan mira qué bonita lo ha cosido ella se abre con un velcro y aquí ella pues, me ha mandado por lo que ha querido. Mira, ¡ay, qué cosas más bonitas! Mira, qué tela. Mira, qué zorrito. Qué bonito, vestido de indio en su canoa. ¡Ay, qué mona! Qué tela más mona. Buenísimo, muchas gracias, Eva. Qué bonita. Y las plumas que no ha echado sueltas por ahí, que me las he en una bolsa. Madre mía, qué bonito Me gusta un montón Es, vamos, una preciosidad Y esto es que se ha de o algo Mira qué tela del conejito Es precioso, ¿eh? qué bonito ¿Veis cómo checker Que cae para un lado y para otro Qué bonito, es muy bonito Muchas gracias Me gusta mucho, de verdad, Eva. Eso tiene una trabajera que no voy a mirar. aquí Otro uh -huh. Mira, por aquí Ay, me ha mandado pincita. Muy chula. Mira. Este, más sí. reciclar. Más. Este otro que viene así. Y la no mole que trae. Ay. Mira. <risa> <risa> Muchas gracias, Eva. <ríe> me encantaron Yo me compré un paquete <ríe> ¡Qué graciosa Me gustan mucho De hecho ya te digo En el hall que está por ahí Lo verás que el, La que me he comprado Porque ya tenía yo Dije yo Mira estas me gustan Que llevan flores Me encantan Eva Muchas gracias Ay Mira lo que me ha mandado Una tacita Con un Con un par de De infusiones A ver. Creo que este troquel también me lo compré yo porque me gustó mucho. Ay, es que se ha chapado un poquillo, ¿eh? Del viaje y tal. A ver, mira. ¿Veis? A ver, que a que me pone bien. Mentapoleo y quema grasa. Ayer compré yo quema grasa. Del líder. <risa> mira, qué graciosa. Es un troquel, ¿ves? Y se hace esta tacita. que qué mona hay. Y se queda de ¿Qué Lo que pasa es que viene así como un poco del, del viaje. ¿Veis? Esta también Bueno, esto ya se comprará Ahora que ya está fuera De peligro Ah, sí ¿Veis? Y una pastita ¡Qué mona! ¡Qué monísima! Con dos difusiones ¡Ay, muchas gracias! Ahí va. Me gusta muy bien ¿Qué más? mira ¡Oh! Lo que aparece por aquí Bueno, voy a quitar esto aquí ¿eh? Para que se vea bien Para que se vea mí. Mirad lo que me ha mandado ¡Qué graciosa! Una cestita ¡Qué mona! Llena de huevos ¡Mirad! ¡Qué bonita! ¡Mirad! ¡Qué mona! ¡Ay, mira qué bonita mira qué mona ay mira con cintita. Qué graciosa. hay con los carretes. Estos. Mira, qué mono. Qué gracioso. Y piculina. Marrón. Y más huevecito. Ay, qué gracioso. Y mirad, y... Y brilli, brilli. Mira, los huevos qué gracioso ay, este qué mono, mira con la conejita y en la cesta es monísima, eh con el asa, mira qué mona qué graciosa y viene ya forrada mira qué mona si sí, es que viene forrada mira qué graciosa esto lo pongo ya aquí, que a mí así muy campero ay, qué mono, mira qué mono ay, qué mono ay, está, Ay, qué mono, este me gusta un montón Me gusta así de cuadrito. Ay, ay, qué mono Eso lo... Y, bueno, y esto lo carretillo Qué gracioso, linda. Otro pobrecito, qué mono Pues me gusta un montón La cestita es súper bonita, eh Y tiene un tacto más bueno Qué bonito, me encanta Esta la pongo yo aquí Qué bonito Sigo sí, okay, que hay algunas cositas más Mirad Tengo otro, mirad Como viene, pone fan. Esto es lo que yo se lo encargué a ella Porque ella me mandó Mira, vienen, vienen más, ¿eh? Aquí, es que se han salido algunos Porque son tan mijitilla mira qué chulada Y son como arito Y me encantaron Y le dije, Eva, ¿por qué no me compra un par de De cositas de estas, de De arito Y me dijo, vale, yo cuando vaya la próxima vez al chino Me parece que estos son más chiquitos los que ella me mandó eran más grandes no habrá encontrado a la mujer y me lo ha mandado por los había pero son súper chulos ¿eh? no me digáis yo los quería más grandes pero bueno creo que los que ella me mandó la travera más grande los tengo guardados pero es que me gustan mucho esto lo voy a guardar en un tarrito porque de esto aquí yo no encontré ni por ahí tampoco lo he visto que me gusta y, y me gustan hombre los hubiera sido un poquito más grande pero bueno no, no pasa nada a ver, porque igual que lo hacen chicos, lo pueden hacer un poquito más grande. Que yo creo que, que lo he visto. ¿Qué más? Vamos a abrir otro paquetito. Mirad lo que me han mandado. Mirad qué paquetón de cinta. No me diréis. Por cierto, que viene aquí una mini plumita. Súper bonita. Mirad qué paquetón de cinta roja. Es súper chula. Creo que vienen 100 metros vamos, esto es enorme muchas gracias Eva muchas, muchas gracias y por último enseñaros que lo he dejado para lo último porque lo estaba viendo desde arriba y digo, menudo pedazo de trabajo Ah, espera, espera, espera, que aquí hay otra cosa otra chocolatina de conejito y ahora sí que sí enseñaros Mira. Qué cosa más bonita me ha hecho. Mira. Qué cosa más bonita con el gorro de Alicia. Mira, el tarro de veneno. <ríe> qué bonito. Es una pasada. Bueno, viene aquí. ¿Qué pone aquí? No sé lo que pone. N, Y. No sé. Mira, qué maletita. Es una maletita, ¿eh? Y arriba lleva el sombrero. Es una pocholada. Mira, bueno, a ver. Mira, qué bonito. Aquí le ha metido mm, tarjetita. Aquí hay otra. Así, ah, a ver. Mira, me ha metido este tag que viene con una shaker. Mira, qué pasada. Bueno, bueno. Es una pasada. Ah, esto también lo hace ella. yo digo, si se ha equivocado, me la ha puesto al revés. No, esto es así, ¿veis? Y esto lo hace ella en su canal, que son una esquinera. Esto iría pegado a lo que es el álbum de fotos. ¿Vale? A ver, vamos a coger una hojilla que ella antes... Mira, esto vamos a hacerlo aquí. Este es muy grande, este es este muy pequeño este álbum Pero bueno, más o menos para, para que me entendáis Que yo me explico, te digo muy mal A ver A ver con estas hojitas, así Esto iría, por ejemplo, no sé Aquí, en medio de la página, ¿vale? Y ahora, aquí dentro Para no tener que pegar la foto en ningún lado Se mete la foto, ¿veis? La foto es muy chiquita esta, pero bueno más o menos Iría así metida ¿Veis? Y queda adornado En este caso tendría que ir así Porque el mensaje está así escrito ¿Vale? Mira Y ya pues tiene decorada la foto ¿Qué quieres sacar la foto? Pues coge y tira y la saca Que la quieres meter? Pues como esto va pegado aquí ¿Vale? Y lo tú puedes ponerle el adorno que quieras Ella lo hizo lo hizo en, Lo hizo en, en su canal Hizo varios y son chulísimos. Y además una idea muy buena. ¿Veis? Esto se pondría aquí. Esto es lo que va pegado. No la foto. Y queda chulo. ¿Veis? Estaría pegado. Y está muy bien. Es una idea de hecho muy buena. ¿Veis? Enseñaron. Que aquí me ha metido. Mira. Mira. Me ha decorado. Lo. Ay. Lo diré con estos char. Mira qué bonito, una estrellita, una concha de Santiago y un diamante. Qué bonito, me ha decorado este imperdible. Chulo, chulo, chulísimo. ¿Qué más voy elibriendo? Es que hace unos embellecedores. Yo me he picado con los embellecedores por ella, la verdad. Mira que cometa. Le he puesto el lacito. Esto es un, un clip para pillarlo en la hoja. Mira, otro. Mira, qué chulo. ¿Veis? Mira, qué mono. Son dos tags, uno dorado y otro estampado con piruleta y un charm de un brillante, un diamante. Una... ¡Ay, qué mono! Son monísimos, Más... ¡Ay, mirad este, qué bonito es! Mira. ¡Qué chulo! Una flipada Estamos las dos picadas ya Ella me picó a mí y yo ya sigo también Mira, este qué bonito A ver, mira Qué chulo A ver, que lo ponga ahí Mira, qué bonito Gracias Es ideal, me encanta Qué bonito Precioso, Eva Me gusta muchísimo Es una pasada Anda, que tengo yo el pulso Espera, que lo voy a poner a ver si se. Aquí es un pasote, ¿eh? Son buenísimos. Esto, como te pongas a hacer, se te va a la tarde a la mañana. Y además te vas picando y picando y picando. Y cada vez hacen más y más, mira. Qué bonito. Y este de la banderola. También. Falta para colgarlo de un lomo. Solamente el, ¿cómo se llama? El, el broche. Mira, qué bonito. Y por último, este. Mira, qué chulo. No me diréis que no son una pasada. Esto tiene para entreteneros, ya os digo. Esto empezar y no para. Bueno, me parecen preciosos. Y este también me gusta mogollón. El imperdible. Muy, muy chulo. Este sería para colgar. Porque es chiquito. Muy bonito. Muy, muy bonito. Pues Eva, muchísimas gracias. Porque todo es precioso. Tú sabes que los embellecedores me gustan mucho. Esto se ha debido de caer de algún sitio. Y no sé de dónde. Pero tendría que venir en algún... Ah, pues aquí, ¿no? Porque aquí he visto lo que tenía... A ver. No, no sé. Pero bueno, lo podemos poner aquí. Que queda chulo también. Ah, sí, mira, qué bonito. Muy, muy chulo. Y esto me encanta. Dance party. ¿Ve? Es chulísimo. Y esto, los embellecedores. Oye, pues hay que voy a dejar la maletita para guardar los embe embellecedores. Sí. Sí, sí. Conforme lo vaya haciendo, lo voy guardando aquí. Y así, pues no se me estropean. Qué bonito. Me encantan luchar. Uy, yo estoy encharmada últimamente. Me gustan mucho luchar. Es que me, me entretiene mucho hacer lo, los cositos estos, lo, los embellecedores. Esto que lo tengo que guardar. Pues espero que os haya gustado. A mí me ha encantado todo. Las plumas en, sueltas por el paquete. Me ha gustado mucho la idea. Mirad. Hecho de menos tu poke Pero ya vendrá. Qué bonito. Es chulísimo. El tag. Y es como de madera, gordito. Qué chulo. Muy, muy chulo. Pues me ha gustado muchísimo todo, mucho, mucho, mucho, mucho, muchísimas gracias Eva. La maleta es una monería, es una monería, el sombrero está súper bonito. Con la llave, el veneno o el, o el BBM, Mira qué bonito, está muy, muy chula, me gusta mucho Eva, Suscríbete. muchas gracias de verdad, dale a todo un, un detalle preciosa, todo me ha gustado todo, porque la cestita la cestita en sí me ha enamorado es que es una pasada y tiene un tacto más bueno y esta este troquel. yo creo que lo creo, si no tengo este, tengo uno parecido pero yo creo que yo pedí uno pues muchísimas gracias, ya te digo que todo, que todo me ha encantado hasta el infinito y más allá que muchísimas gracias que estoy esperando paquetes que salieron antes que el de eva y aún no me han llegado y bueno y esto es lo que tenemos y me ha encantado, de verdad espero que vosotros os haya gustado tanto como a mí de verdad que Eva mmm, trabaja súper súper bien que tenéis vídeos de estas cositas en, en el canal de ella scratch sí Eva y ya veréis todo lo que hace me ha encantado, pero es que todo eh esto es que me he en colores esto es que he flipado en colores porque para un Inter de una Lode o como se llame me ha encantado, de verdad la ha dejado loca es que me ha encantado la idea pero yo la voy a hacer doble por aquí y por aquí Qué bonita, me ha encantado esta idea muchísimas gracias Eva, de verdad que es que me ha encantado todo todo, todo bueno, ya os digo es que esta niña es súper original a la hora de empaquetar y, y ya veis que me ha encantado todo de verdad Eva, muchas gracias y a las demás si estáis de vacaciones suertudas que paséis unas magníficas y bonitas vacaciones siempre manteniendo el tipo que todavía anda por ahí el bicharranco este y nos vemos próximamente si queréis aquí os espero si dios quiere venga cuidaros chao I'm sure. um.